Era hijo del mexicano Pedro Armendariz García Conde y la estadounidense Adela Hastings y padre del actor Pedro Armendariz Jr. Vivió con sus padres en Texas y estudió ahí por un tiempo. Posteriormente continuó con sus estudios en San Luis Obispo, California, donde terminó su carrera de ingeniería en la Universidad Politécnica Estatal de California. Fue primo de la actriz Gloria Marín.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 Además participó en producciones de Francia, España, Italia e Inglaterra. En Hollywood fue célebre su trabajo en cintas como Ford Apache, 1948, y a las órdenes de directores como John Ford, John Huston o Michael Curtis. Armendariz hablaba con fluidez tanto español como el inglés.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 del largometraje, que irían muriendo de cáncer posteriormente. 91 de los 220 personas involucradas en la producción de la película enfermaron de cáncer y 46 de estas murieron a consecuencia de esta enfermedad. Entre ellas los actores John Wayne, cáncer de estómago y pulmón. Susan Heuer, cáncer de cerebro. Ismur, Rui, cáncer del útero. John Hoyt, cáncer de pulmón. Además de estos, el director de la película, Tax Powell, cáncer de los ganglios linfáticos. Y el W. Chuck Robertson. Armendariz participó en la segunda película de la serie de Jane Bond, filmada en 1963 con Sean Connery, from Ruzzi, Pailoy, en el papel de Kevin Bell, jefe de servicio secreto turco, ayudando a Jane Bond en la misión de inteligencia encomendada, para que el entonces ya mostraba los primeros síntomas de padecer cáncer de estómago. Su fallecimiento se probó antes del estreno de la película, el cual tuvo lugar en octubre de 1963. Armendari nació en la Ciudad de México. Sus padres, Pedro Armendari García, Conde mexicano, y Adela Hasting, estadounidense, también es primo de la actriz Gloria Marín. Lares y su hermano menor Francisco vivían con su tío Henry Hastings Ser en Laredo, Texas, después de que su madre muriera. Más tarde estudió en California. Comenzó en el mundo de la actuación al participar en las obras teatrales representadas por el grupo de teatro de la Universidad de California, donde continuó su carrera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 Fueron las primeras películas del intenso recorrido común. Bajo la dirección de Emilio Fernández, Pedro Armendáriz desarrolló los rasgos de personalidad cinematográfica de un fuerte nacionalista. A menudo jugaba hombres duros y varoniles, indígenas, campesinos y revolucionarios. Armendáriz retrató en repetidas ocasiones a Pancho Villa e interpretó a actrices como Dolores del Río y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 La película fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, 1946. Otros títulos prominentes donde Armendáriz apareció con Dolores del Río fueron Las Abandonadas, 1944, Bugambilia 1944 y La Malquerida, 1949. María Félix fue su otra compañera de película como Enamorada, 1946. Oma Clovia, 1948. A finales de los años 40 dio el salto a Hollywood de la mano de jo John Ford. Armin Ares fue uno de los favoritos de Ford apareciendo en tres de sus películas. Y fugitivo en 1947, por Apache y tres Gulfaders, ambas en 1948. Además de su carrera en el cine mexicano, Armandaris hizo una carrera notable en Hollywood y Europa. Sus otras películas destacadas en Hollywood fueron Peter Stanger 1949 dirigida por John Houston, *Peters* 1950, Border River, 1954, Big con 1956 y *Diane* 1956, entre otras. En Europa destacó su participación en la película Lucrez Guardia 1953. Filmada en Francia. En México, su participación destacó en películas tan notables como El Bruto, 1953, dirigida por Luis Buñuel, La Cucaracha, 1959 y La Bandida, 1962. Armendariz estuvo casado con la actriz Carmelita Borpardo Pardo, apellido de soltera, de quien tuvo un hijo y una hija. Pedro Armendariz Jr. también se convirtió en actor y apareció en la película Jane Bond, licencia total 1989. Su hija Carmen Armendariz se convirtió en productora de televisión.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 La última aparición de Armendariz fue en la segunda película de James Bond from Russia White Lobby 1963 como el aliado de Bond, Kevin Bay. Armendariz tuvo una enfermedad terminal con cáncer durante el rodaje de From Russia White Lobby y hacia el final de los disparos estaba demasiado enfermo para realizar su parte. Sus escenas finales fueron interpretadas por su doble, el director, Torres Young. Armendariz murió cuatro meses antes del estreno de la película. Armendariz comenzó a sufrir dolores en las caderas. Años más tarde se descubrió que tenía cáncer en esta región. Comprendió que su condición era terminada mientras estaba en el centro médico de UCLA, en Los Ángeles, California, y según se informa sufrió un gran dolor al filmar de Rusia con amor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 Tenía 51 años, estaba enterrado en el cementerio Panteón Jardín, en la ciudad de México, México. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.